Hasta para la tu derecha para que no sea categoría Peewi, mandriles contra Bulldogs, Dorados de la Ciudad de México. Cero el marcador. Mandriles arriba en este primer cuarto del encuentro ante Bulldogs. No. a iniciar el tercer cuarto del encuentro 8 a 6 lo gana bulldogs a ah, mandriles What? Yeah. I'm going to go 走 you get it?